Un concepto que está íntimamente ligado al de arreglos es el de matrices. Una matriz en programación puede entenderse como una tabla de doble entrada. Es muy similar al concepto de arreglo. La diferencia fundamental es que en un arreglo para encontrar un elemento basta con conocer uno, un índice. En el caso de la matriz necesitamos conocer dos índices, uno que nos marque lo que sería la fila y el otro que nos marque la columna. En el caso de PHP, las matrices se implementan como arreglos de arreglos. Es decir, se trata de un arreglo donde cada una de las posiciones lo que contiene es a su vez un arreglo. Este es un ejemplo simple de una matriz en PHP. Notemos que empieza definiendo un arreglo que se llama peso M, que si te fijas, cada uno de los elementos tiene a su vez adentro un arreglo. ¿De cuántas posiciones? Tres posiciones. En este caso la matriz tiene... Perdón, el arreglo m tiene tres posiciones y cada una de sus posiciones tiene dentro un arreglo de tres posiciones eso terminando una matriz cuadrada de 3x3 utilizando esta sintaxis podemos acceder al elemento que está guardado en la fila 1 columna 1 de la matriz m que veamos de qué se trata si vamos a la definición es el número 4 pensemos un poco en cómo se resuelve esa expresión si tomamos la expresión pesos m por sí misma lo que obtenemos es un arreglo de arreglos. Cuando subindexamos pesos M, por ejemplo pesos M sub 1, lo que obtenemos es un arreglo. El arreglo este, 3, 4, 5. Si de este arreglo tomamos a su vez la posición 1, obtenemos el número 4. Que es lo que está justamente en la posición 1 del arreglo 1 del arreglo M.